Legal. quiero mi vida legal, porque ocultarme si no soy criminal. La, la, la, la, la, la. the healing of the nation, mystic vibration, in all the aeration. Ellos dicen que la ganja me hace mal Pero más mal me hace que me quiten la libertad looking que the of life, escrito está Que la ganja el hombre debe de usar En su meditación o para sanar Hay tanta cosa positiva que te puede brindar Soy legal, quiero mi ganja legal Dejar de comprarle a un Wicked Man Soy legal, quiero mi ganja legal Porque Yo, this is a Gabriel Tuna in a power combination with the old Yoka Smokers in a deep place. Oh, my God.